Bien, pues estamos en directo con un pequeño de retraso. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Bueno, el set que tengo es un set un poco más urbano. <coughs> estoy aquí, pues bueno, si os digo la verdad, estoy en mi terracita, aquí al fresquito, y todo esto se debe por el tema del calor, que hace mucho calor, y ahora pues apetece no estar encerrado en un estudio, ...sino estar ahora, pues aquí, donde estoy más fresquito. El título de hoy eh, es, bueno, es algo que se lleva hablando desde ya hace un tiempo... ...Chico Xavier, tras estas profecías, este contacto que se va a producir el día 20 de julio... ...es decir, supuestamente, estamos hablando de poco tiempo. Así que vamos a darle un poquito fuerte a todo este tema... Va a ser un directo muy breve. Yo nos no leo, esto es, es importante. Y eh, para ayudarme y también para hablar de todo esto, tenemos al otro lado a la compañera Alba del canal Misterios del Mundo. Hola Alba, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hace calor por ahí, ¿verdad? Mucho. Mucho calor, ¿verdad? Sí. Pues bueno, vamos a empezar este directo... En... A ver, vamos a ver, vamos a hacer un supuesto, vamos a pensar un poquito en el caso de que esto se llegase a producir. ¿Qué pasaría con los gobiernos realmente, con la iglesia, con las religiones, con las empresas, con la tecnología? ¿Cuál sería la reacción de los seres humanos? ¿Habrían eh, opiniones a favor, opiniones en contra, gente dispuesta a hacer... ...ciertas cosas positivas y ciertas cosas negativas por parte de otras personas. Pues empezamos con esto, Alba. Eh, ¿Tú qué crees que pasaría así a bote pronto, por ejemplo, con, con las religiones? No sé, ¿tú qué, ¿tú qué piensas de esto? Con, pues mira, en el tema de las religiones, eh, las religiones para mí, en mi opinión personal, espero que nadie se, se ofenda... Para mí las religiones son un negocio, ¿vale? Y si esto pasara, se les caía el chiringuito. Porque, bueno. por ejemplo, la religión no casa con la existencia de extraterrestres. Entonces, la, las religiones se caen. Eso crearía una revolución. Claro. Evidentemente, y bueno, ya sabemos que el, el Papa hace poco habló así muy fugazmente de que si realmente hubiesen seres en otros planetas, también serían hijos de Dios. Con lo cual, ahí se intenta adaptar un poco lo que lo, el mensaje ¿no? de, de la iglesia de sí, esta pero, iglesia Rafa, tan moderna. Rafa, pero tú crees que aunque el Papa haya dicho eso, tú crees que llegados a ese caso de que ocurriera de verdad, seguiría manteniendo la misma postura? No la verdad, es no, que ¿verdad? No. no yo creo que no la verdad la verdad es que no en cuanto al tema de los gobiernos hay una cosa muy curiosa porque perderían el poder es decir se perdería poder pensad que por ejemplo eh, los gobiernos tienen poder porque tienen ejércitos tienen economía eh, tienen influencias eh, tienen pues el comercio está pues Bajo, bajo su yugo, en este caso, y aquí se perdería todo porque si alguien viene, ahora tengo un cielo perfecto aquí arriba, ¿no? Alguien viene del espacio exterior, es porque tiene más tecnología, es porque tiene más poder, es porque Exacto. puede tener más armamento, puede tener incluso un mensaje más convincente que el que nos dan los propios gobiernos. Es decir, sería un cúmulo de cosas. Luego vemos cómo en los gobiernos, no hace falta irse a Estados Unidos, aquí en España se ve, vemos cómo, por ejemplo, eh, la influencia que tiene un gobierno sobre ciertos sectores. ¿no? Eh, se perdería ese poder, porque sería un, un trasvase de poder a, esa nueva, eh, a esos nuevos visitantes, a esa nueva tecnología y a esa nueva palabra, que sería, también traerían un mensaje, evidentemente, no vendrían aquí solamente, pues oye, vamos a ver quiénes son estos humanos, no por ejemplo. Pues no, también traerían un mensaje, al igual que eh, se han enviado naves no tripuladas fuera del sistema solar con una serie de mensajes. Es decir, que esto también ocurriría a la inversa. Pero, Alba, yo te quería preguntar a ti, si viniesen en son de paz o en son de guerra, no sé, cuéntame un poquito esto. Pues mira, en cuanto al tema de los gobiernos, eh, nos vamos a poner el, en, el, en la postura de que vinieran en son de paz, ¿vale? Eh, y nos vamos a centrar en el tema, en el de la profecía para el 20 de julio. Mira, yo creo que si el 20 de julio de verdad fuera a pasar algo, los gobiernos y los que mandan... Ellos lo saben antes que nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van a hacer todo lo posible para evitar que todos nos enteremos. Porque además la profecía eh, literalmente dice, bajarán a la tierra y se harán visibles ante el mundo. ¿Tú crees que los gobiernos van a permitir eso? Porque yo creo que no. Claro que no. Evidentemente no lo permitirían. Además habría una ocultación de datos bastante importante. Exacto. De hecho, Exacto. se sabe, se sabe que ya no en cosas tan a gran escala, sino en cosas a menor escala en los gobiernos, no hace falta irse lejos, en España ya ocurre, pues nos ocurre, nos está pasando. Claro. ¿eh? nunca o por ejemplo, dicho. fíjate cuántos eh, archivos desclasificados existen y archivos que, que no se han desclasificado. Fíjate claro. las bestias que se toman en hacer toda esa documentación y hacer investigaciones sobre eso y cuando, por ejemplo, los archivos los desclasifican, nosotros tenemos muchos, y sí, hay información, pero está casi todo... Realmente la información de el nombre de las personas, de la ubicación exacta, mucha sí. información que sería súper valiosa, está tachada. Claro. Porque no, no les interesa que realmente las personas eh, sepamos toda la verdad eh, en esos temas, porque tú imagínate, ¿Qué le interesa eh, a los gobiernos y a los que nos controlan? Les interesa que la población esté mmm, el máximo dormida que se pueda. Personas a las que nos gusta el misterio y personas que investigamos estos temas, somos muchas, pero realmente eh, hay muchísimas otras personas que en este aspecto, por lo decirlo de alguna forma, aún es como lo han despertado. Entonces, tú imagínate... Si hubiera un contacto que lo viéramos todos, despertaría a todo el mundo. Eso no claro. conviene, no conviene. Claro, sería eh, el, pues sería un gran detonante, como, como bien dices, para, pues bueno, que se conociese una gran realidad. Si sí es cierto que los gobiernos han ocultado mucho, las es sesgada por completo, eh, se, hay esos tachones de los que hablas tú, son esa censura pero que también se ven obligados, al cabo del tiempo, a desclasificar algo que ya no tiene trascendencia. Es decir, que ya, claro. por más que tú hagas, eso ya no sirve absolutamente para nada. Pero oye, ¿y qué pasaría si fuesen hostiles? Pues ahí, ahí ya no sabría qué decirte. Yo, no creo que, yo creo que habría una extinción de la humanidad, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí, sí, es verdad, tienes razón, porque para empezar eh, pongamos en el lugar, eh, bueno, en la postura de que están más avanzados que nosotros, están más avanzados tecnológicamente, eh, en inteligencia puede ser que también, nos aniquilan. Pues si es en, este plan, si en ese plan, en ese plan por muchos ejércitos que tengamos, por mucho armamento que tengamos y por avances tecnológicos, yo creo que ellos en ese aspecto nos superan. Sí, si vienen desde otro confín de la galaxia o han sido capaces de doblegar el universo a sus espaldas o abrir un agujero mm. de gusano sí. o tener un portal dimensional, no lo sé, porque todas... Todas las hipótesis serían válidas, ¿no? Estamos aquí, lo que estamos haciendo es lanzando hipótesis, ¿eh? no, no estamos diciendo que esto vaya a ocurrir, ni mucho menos. Pues evidentemente tendrían, pues, una tecnología más potente que nosotros a sus espaldas y esto, pues, a nosotros nos haría un flaco favor. Sí. Así que, bueno, esto sería lo curioso. Pero, oye, eh, yo me imagino a gente, porque hay personas que conocen este tema... Y como bien has dicho, pues oye, no todo el mundo tiene conocimientos de esto, no todo el mundo sabe de esto, no todo el mundo habla de este tema. Pero yo veo varios sectores que están divididos. Veo gente que quieren que vengan de otro planeta o de otro lugar como para salvar un poco a la humanidad. Eso por un lado. Luego vemos gente que quieren que vengan para exterminar a la humanidad, que también las hay. Y luego sí. veo gente que lo que quieren es todo lo contrario. Serían ellos los que le plantarían pues, una agresión a estos que viniesen supuestamente en sí. este próximo es día que, 20. Yo creo que, por ejemplo, eh, si vinieran en Son de Paz habría gente que se los querría cargar. Eso seguro. Sí, claro vamos a ver, solo hay que ver el comportamiento humano, todo lo que es distinto, es diferente, hay que eliminarlo sí. o bien apartarlo sí. en este caso, ¿no? Pues bueno, hay gente, que yo sé que por ahí estarán asombrados, pero hay gente que haría esto. O sea, hay gente que lo que haría sería un recibimiento hostil también. Luego sí. habrían personas... Luego que yo se... creo que... Dime, dime. Ya que yo creo que también habría gente que si esto pasara lo estarían viendo con sus propios ojos y seguirían negándolo. Dirían que están haciendo un experimento con nosotros, que son hologramas, que lo que sea. Sí, claro. Bueno, hay gente pues, que les ocurre algo delante de sus narices y te dicen que no se lo creen, que eso ha de tener una mm. explicación... No, lo que ves y lo que sientes y lo que tienes delante de tus ojos es lo que realmente está ocurriendo. Otra cosa... Es lo que hablé en el programa de ayer, el miedo a la verdad, la negativa a la verdad, el apartar la verdad. Y eso eh, es muy común en, lo, en los seres humanos. O sea, la verdad, muchos dicen, la verdad os hará libres, eh, la verdad es importante, pero luego cuando tienen la verdad delante, incluso... No gusta. No, es que tan, no es que no guste solamente, sino que puede eliminar su zona de confort. Claro. Del, del ser humano, con lo cual a veces lo mejor es apartar esa verdad, quitar esa verdad sí. y dejar que las cosas transcurran por otro sitio. ¿no? Esto también es importante. Pero vemos como hay diferentes eh, tipos de personas ¿no? que serían eh, también personas espirituales, ¿no? que eh, los recibirían pues, con un... Eh, tendrían un recibimiento espiritual trascendental... Sí. Y que eh, vemos como hay varios grupos que no, sola, no, no es una cosa homogénea. Están los que desconocen el tema, los que serían hostiles con esa llegada, los que se lo tomarían como algo muy espiritual, los que eh, intentarían eh, científicamente hacer pues, algo conjuntamente o hacer algo científicamente. Es decir, que vemos que cada uno, según sus conocimientos, se acerca el fenómeno a sí mismo sin salirse de lo que sabe. Es decir, hay gente pues, que, es, que están pues, muy versados en la ciencia y esa llegada la transformarían en algo científico. Hay gente pues, que es muy espiritual, y entonces convertirían esa llegada en algo espiritual. Es decir, que cada uno, según a lo que se dedique, pues, vería el fenómeno de una manera o bien de otra manera. Pero yo creo, eh, incluso en el caso que vengan de, de En Son de Paz, creo que eso sería una revolución y que incluso la población nos separaríamos incluso más, estaríamos más divididos. Y sería una revolución, porque mira, tú por ejemplo piensa en las personas mayores, en los abuelos, ¿cómo se tomarían eh, ese suceso, unas personas mayores? Madre mía, pues sería un shock. Claro, les da un patatus Claro, sería, sería un shock en toda regla, ¿no? El, el que nuestros, nuestros mayores tengan que asimilar, yo, yo me imagino, ¿no? A los típicos abuelitos, pues que son creyentes, con sus nietos, que tienen, pues bueno, ciertos conocimientos, que ya están jubilados, ¿no? Y de repente irrumpe una gran nave espacial en el cielo y aparecen las noticias diciendo... Que una nave de origen no humano, de origen desconocido, está ahí intentando contactar con los seres humanos, ¿no? con cualquier eh, dirigente de cualquier país. ¿no? Yo creo que nuestros abuelitos entrarían en shock también. Porque sí, no sabrían... Y yo creo que entrarían, yo creo que entrarían incluso en pánico, porque yo creo que ellos. Eh al tener esa noticia ahí de golpe eh, se lo tomarían más por el rollo han venido a invadirnos como saben en la mayoría de las películas Claro, claro rollo la guerra de los mundos Claro Sí, sería, sería algo más o menos así ¿Pero qué me dices del tema tecnológico? Porque claro, el tema tecnológico se colapsaría es decir, claro. todo lo que nosotros utilizamos que es de última generación, pues quedaría... Sería un, una patata al lado de la tecnología que tienen ellos. Claro. Quedaríamos esto, obsoletos. Claro, esto, esto causaría un cisma tecnológico, porque evidentemente uh -huh. las empresas, no hay que olvidarlo, uh -huh. las empresas intentarían hacerse con ese tipo de tecnología para poder comerciar... Claro, es que entre... es lo que... Sí, sí, dime. dime, dime. Acaba, acaba. No, no, para poder ah, no, comerciar que... entre nosotros y también poder sacar réditos y ganancias económicas, que esto no es que no se sí. nos olvide, la economía que es muy importante. Claro, es que sería una revolución a nivel económico, eh, tecnológico, a nivel sociedad, a nivel gobiernos, es una revolución, esto sería peor que, que estallara una guerra. Evidentemente, sería mucho peor pero a nivel global. Sí, sí, sí. Con lo cual habría un caos global, generalizado a nivel mundial, y que esto pues, causaría pues, pues, un verdadero cisma, ¿no? Lo que sería pues, la raza humana se vería paralizada por completo por la llegada de unos seres de otro mundo. Supuestamente, eh, bueno, Chico Xavier, este, ¿qué es lo que decía exactamente? que iban a venir, en fin, no sé, este tema lo has tocado tú en varias ocasiones. Sí, que, que, se, que se harían visibles ante el mundo. Lo que pasa es que Chico Xavier eh, era una persona muy creyente y este hombre no lo atribuía a los extraterrestres, él lo atribuía un poco más a lo divino, a ángeles, espíritus, él lo, lo atribuye eh, en otro campo, no habla de extraterrestres como tal. Ajá. Este señor llegó a escribir más de 400 libros, ¿no? 451, en un periodo de corto super tiempo, porque se supone que esos seres, esos espíritus, como él los llamaba, le susurraban al oído todo lo que tenía que redactar. Es decir, que ¿Sabes sea... porque este re realmente, eh, ¿Sí? a ver, yo, mi opinión, para mí el día 20 no va a pasar nada, pero igual que te digo eso, eh, te digo otra cosa. Puede ser que Chico Xavier fuera un contactado real. Ajá. Bien, sí. Es, es, claro, un libro que te susurran es una, es una revelación. Como cualquier profeta del Antiguo Testamento eh, tenía pues una revelación porque había alguien o algo que les dictaba lo que tenían que hacer y luego esto posteriormente se escribía, ¿no? Entonces, lo, lo de Chico Xavier es algo revelatorio, ¿eh? así que, bueno, por dicho esto, yo creo que eh, te voy a voy a sumarme a lo que tú dices y creo que realmente no va a pasar nada el día 20, yo creo que lo que tenga que pasar es más bien humano, o sea, muy, muy mundano, no tiene, no tiene nada que ver con cualquier cosa que venga de fuera de nuestro además, planeta. Esto que estamos diciendo ahora a muchas personas no les estará gustando, porque realmente hay muchísimas personas que quieren escuchar. Sí, el día 20 va a pasar algo. Pero bueno, es nuestra opinión. A ver, que decimos esto y no es que seamos unos aguafiestas, ¿no? Porque, Rafa, eh, ¿quién más que nosotros? O bueno, nosotros no, personas que investigamos este tipo de fenómenos. Más ganas que nosotros de que pase algo de verdad y se conozca la verdad, no tenemos. O sea, no, no hay gente que tenga más ganas como nosotros. Igual nos equivocamos y el día 20 nos llevamos una sorpresa, ¿no? Pero no creo. Bueno, todo será cuestión de llegar al día 20 y ver lo que va a ocurrir. Así que eh, ya sabéis, el día 27 tenemos una charla en Torrente, en Valencia, y que el que quiera apuntarse a la comida y a la charla que vamos a, a dar, en este caso Alba de Misterios del Mundo, Fran de la página UFO Spain y un servidor, pues bueno, tenéis las puertas abiertas, os podéis poner en contacto con Alba que es la que está organizando este tema. Y pues nada, yo por mi parte, muchas gracias Alba por haberme ayudado en este pequeño directo. Nada, gracias a ti por haberme invitado. Y bueno chicos, a vosotros pues nada, como siempre os digo, que cada uno saque sus propias conclusiones y muy importante, aquí abajo pues podéis escribir pues lo que vosotros pensáis. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que no va a pasar? En fin, todas esas cuestiones. Muchísimas gracias amigos y nos vemos pronto en el próximo programa. Hasta la próxima.